Bienvenida a una nueva cápsula de productividad vitaminada. Esas pequeñas píldoras de menos de 90 segundos en los que comparto contigo pequeñas estrategias, herramientas, truquillos para que puedas mejorar tu productividad rápidamente. Y en la cápsula de hoy quiero hablarte de la, una de las mejores formas de proteger tu concentración y conseguir concentrarte y avanzar en tus tareas. Vale, esto es súper básico, pero es que me encuentro a menudo muchísimas mujeres y clientas y mamás que conozco que no lo hacen y es desactivarte todas las notificaciones del móvil de tablets, de donde sea, del, del, de, tu, de tu ordenador de escritorio, que no te vayan saliendo avisos, ¿vale? Especialmente en el móvil, Desactívate todas las notificaciones porque están constantemente llamando tu atención y haciendo que pierdas el foco, la, la concentración y que no entres en el flujo ese de máxima productividad cuando estamos totalmente concentradas. Y te animo también a que te desinstales Facebook del móvil. sí. Desinstálatelo, o sea, puedes acceder a Facebook en caso de urgencia a través de la web. Hay mucha gente que no se da cuenta que tú puedes abrir tu navegador de Facebook y entrar ahí, www.facebook.com, y entras. Y puedes acceder y consultarlo igualmente, ya te digo, en caso de urgencia. Pero lo más básico es... Uh, desactívate todas las notificaciones, por favor. Y cuando vayas a entrar a redes sociales, etcétera, hazlo conscientemente porque quieres, porque te has reservado ese espacio para entrar y vas y entras tomando medidas. <risa> no a lo loco a cada momento porque te están reclamando la atención, ¿vale? O sea, llega un punto en el que, ya digo, yo no voy a trabajar con más mujeres que quieren que las ayude a gestionar mejor su tiempo y a ser más productivas y a aumentar sus resultados si tienen las notificaciones activadas. <risa> ¿Vale? venga y hasta aquí el tip de hoy espero que te haya gustado y por favor déjame en comentarios si ya las tenías desactivadas si, si no lo tenías pero venga lo vas a hacer si has notado ya la mejora vale espero tus comentarios tus me gusta que compartas el vídeo y que te suscribas al canal para no perderte ninguna de las próximas cápsulas de productividad vitaminada hasta el próximo vídeo